Aquí vendemos la sustancia que usted necesita No se vende el rap porque por rap no subestiman En la calle sin hablar con los secretos Dinero en mano anótate el número por si nos vemos de nuevo Las palabras comprometen por te dan parranda y se las lleva el viento Sin hablar, señalización Apuntaba el cuello Seguimos vivos y en el barrio se grita podemos El hambre de ganar No se nos quita por supuesto Salimos pillos, acciones de sus prospectos La droga encaletada en los cojones Y la mente en el dinero En my country por la falta de seriedad Te dejan pegado, bala fría en el cojero Aprendí a que no han visto a un civil Desenfundar una bicha y convertirse en gatillero Se vende la materia la esencia, Las cadencias fueron fuerzas para salir de la inocencia. Levántalo, levanta el vaso a las estrellas. Somos la generación perdida, nadie da nada por ella. Estaron Nos por nosotros ni una ayuda. Recibí con el mix, sigo aquí, es por ley, soy en sí. Me subo a la tarima después de otros cuatro bits. No puedo con mi Ram misil, pa' despertarse cero para pa' dormir Tú eliges el camino, coño, paso esto aquí. Di que sí, rimando después tres días sin dormir Si veo pasar los tombos cerca siempre voy a cupí. No hablo con chivato que vendieron su persona Ni trato con el hijo puta que me la juma una sola Esto ya no es por el ra coño, se trata mi persona El Tano no perdona, que le jodan Algún día haré sí en algún bar Dejaré la muse el día que mi alba descanse en paz No jodas, aquí tranquilito va. toma Pesecito libregado por opresión de libertad vida entera por eso porque no encuentro libertad Solo hay Dios en mi pecho, por eso no paro crear El fuera sola y roña que no interesa para nada Con mi pana de keyboarding aprendimos a volar una Matata, puede que hoy llueva Pero seguro que el sol mañana saldrá igual las veces que me caiga Mejando frialdad la vez la calidez, actitud de cocodrilo fieros. mezclando frialdad a la vez la calidez, actitud de cocodrilos fieros. mezclando frialdad a la vez la calidez, actitud de cocodrilo fieros. Mejando frialdad a la vez la calidez, actitud de cocodrilo fieros